Vamos a dar gracias, Padre, te damos gracias por todo lo que nos das, por este día, por la oportunidad, Padre, de estar gozándonos aquí, Padre, por estar bien, estar sano, estar viviendo entre hermanos. Una más gracias por todas las bendiciones y por tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Bueno, hermanos, este día yo les voy a hablar un poquito de la Biblia, pero en sí la Biblia... Se hizo de testigos oculares, de gente que vio, de gente que vivió, este, que vio milagros, que hizo milagros, que fueron los apóstoles, y aún así lo entregamos y lo matamos. Lo entregamos porque somos todos. A lo mejor cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, pero ya estaba escrito. Dios nos pone a prueba. Dios nos pide diezmo a veces... Pero Él no quiere tu dinero, Él quiere obediencia. Y les puedo decir que la Biblia está conformada aproximadamente de 5.000 cartas. 5.000 cartas que se escribieron en diferentes tiempos. Unos 400 años antes, unos 800 después, pero todas dicen lo mismo en diferentes tiempos. Pero todas esas personas han sido armonizadas por el Espíritu Santo, que es algo sobrenatural. A veces creemos, pero tenemos que, que creer, a veces queremos que nos pase un milagro, pero nunca hemos ido a la iglesia, nunca le hemos dado el 10% de lo que es de Dios para que siga la obra, hay estadísticas muy tristes en, en países europeos que... El 80% de las iglesias que había, del 100, se están convirtiendo en antros, en bares, en cosas. Entonces se está ganando el enemigo y ya está derrotado. Él ya perdió. Tú ya tienes el beneficio de lo que Dios te da, de lo que Dios tiene para ti. Te tiene una princesa guardada. espera su tiempo. sido un hombre productivo, un buen hijo tiene una princesa no te arrepientas, no agarres la primera y después digas, ching, esta era la que Dios me había mandado y ya te tienes que aguantar ¿verdad? entonces hay que ponernos listillos y, y, y no vivir como como hijos malagradecidos hay que entender lo que Dios nos da que nos dio vista, todo lo damos por hecho, hasta nuestros papás que nos dan de comer hay que aprovechar a nuestros papás yo 30 años de mi vida fui católico, pero no reniego, agradezco, porque crecí, porque mi papá me enseñó a respetar, son cosas que se van perdiendo, ahora los chavos ya no saben ni saludar, los saludas y parece que te van así, se van y no te saludaron, entonces hay que dar gracias a Dios todos los días, buenos días, buenas tardes, a sus órdenes, en qué puedo ayudar y donde quiera los van a ver bien. Y les digo una cosa: que el enemigo ya está derrotado. Y nosotros estamos diseñados para la eternidad. Vamos a ser eternos. Abajo o arriba. Hay muchos dichos mal dichos. Todos vamos a ir a, a, todos los caminos dan a Dios. Sí, todos los caminos van a dar a Dios, pero después de él, ¿quién sabe? Ahí te va a decir: ¿te conozco o no te conozco? Así es de que yo los invito a que se pongan listos y que hagan una vida ordenada, que respeten su cuerpo, que coman lo que tienen que comer, que se documenten. Hay cosas increíbles ahorita para nuestra salud. Hay una cosa que se llama factor de transferencia que te sube tres veces las defensas. ¿Se lo recomiendan? Lo vamos a ver así. A ver qué trae pero cuando te dan la Coca Cola o el cigarro prohibido hombre ya hasta ni le lagrimea, hasta te lagrimea los ojos, así somos por naturaleza, cuando nos dan algo bueno lo, lo inspeccionamos, entonces acuérdese que todos somos creación de Dios, hijos de Dios quién sabe, lo tienes que recibir en tu corazón y tomar una decisión que él dio a tu a tu hijo por ti y perdonó todos nuestros pecados. Nosotros nomás tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por el camino más fácil, no irnos por dando topes y todo eso. Yo los invito a que inviten a alguien a la iglesia, que ese es el plan de Dios, que vayan a la iglesia, que inviten y que pasen su voz. Hemos visto milagros, hay gente que, que le pasan milagros y que al ratito se le olvidan. Y se van de la iglesia por cualquier cosa, que porque no lo saludaron que por, por cosas, después de que Dios te quitó un cáncer o algo, no es posible. Yo he visto milagros y soy testigo de ellos y yo los animo a que fabriquen el suyo. ¿Qué tienen que hacer? Recibir a Cristo como, como su Salvador. ¿Qué tienen que hacer? Hacer para lo que Él nos diseñó, para lavarle para bendecirle, sí, para hacer felices a los que están alrededor de nosotros. Y cuando les toque casarse, acuérdense que dice la palabra que tienen que tratar a la mujer como vaso más frágil, no como vaso de tupperware. ¿Eh? Pónganse listos, yo los bendigo y sé que son una buena generación y que van a ir de victoria en victoria. En esta tarde, Padre, yo te pido por todos mis hermanos aquí presentes y por sus familias, Señor, que los cuides y los protejas a donde quiera que ellos vayan, Padre. Que no nos alejes de su cobertura, Padre, y que todo lo que tengan para nosotros y ellos lo recibamos con gusto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.